Esta semana hemos venido hablando de lo que está sucediendo en las redes. Ese reloj es unos cuartos. Ahí te oye, Tú lo estás mirando con mala fe. <risa> Ay, mire, un día de esto <risa> me vas a atracar a mí. No, yo, no, súbelo. Para que la señorita lo vea allá. Oye, me vas a atracar un día de esto. Pasa que en esta semana. Estás de quieto, hoy. En esta semana. Se ha hecho viral que la, esta niña, vamos a decirle, esta, no ya, ¿Quién? No, chantal. Ay, ay, se, ay, ay por ay, lo ay, del ay, video, Dios la bendiga, esa que niña. se filtró, ella... No, no se lo recuerdo. Por cierto, los tigres metían de Nueva York, que le mande el video. video. Yo no tengo el video. Ay, y Neto lo tiene. No, no, yo Oye, oh, Luis, si yo lo tuviera, si yo lo tuviera <ríe> no había venido. Oye, <ríe> oh, Luis. Atención, atención cámara flaco aquí Para que la gente me vea la cara Que me siguen en, en Facebook, me están mandando mucho eh, no, no, no, no. Atención, miren, miren Por favor, en mi cuenta privada, en mi cuenta personal de Instagram Te lo digo, tengo más de, más de 30 mensajes tirándome que le envié el video, hubo uh, un panameño. Jay Sa ya lo, lo, lo tiró en medio, medio, ya lo tiró ahí. Jay Sound. hasta Jay Sao me dice a mí, líder, prueba que usted tiene el video, y yo, pero qué video, <risa> todo el ¿tú mundo. tú no sabes cuál es el video, sí. tú no lo has visto, no, ¿verdad? Por, claro que yo lo vi, porque ah, yo okay. hice un análisis, ¿qué análisis le hiciste al video? No. <risa> eh, mándamelo a mí, para Recu hacerle otro análisis, recuerda que yo tengo También, un grupo, que no, no vengo mañana, si me lo mandan, otro análisis. <risa> yo le quiero hacer ese video. No, eh. porque cuando se viralizó, que me acuerdo que a los foques... Y se, los se hizo viral, yo no lo he visto. Que no. Yo no lo he visto. Eso, eso, está, eso lo bueno, el punto está... Yo la bendiga a ella. Que el punto está que luego del video, luego del video, todo el mundo se ha enfocado en Brasa. Porque dicen, al pobre Brasa le tienen una, le pusieron la cancioncita de Ramón velando eso trae un problema el, el que quiera que cierre un negocio Nada más pongan esa canción Porque pan, pan na, Porque en el video Parece ser que la persona que está No es ni Juan Tavares Ni Braza Dicen, sospechan por ahí Ay doctor Ay doctor Pero Señores Al pobre Braza le han hecho mucho bullying no, es que tiene brace. que, que hacerle una marcha Porcha, en contra. Eh, una marcha. Pero que me explicarte que ese fue el dato que me, me dio Santiago, que lo confirmé. Cuando él lo dijo en el programa y yo le pregunté: ¿sí o no? Y él me dijo: Ellos tienen meses, hace dos meses aproximadamente, ah. o menos, separados. Sí, sí, ella se había sacado la loto, habían estado casados. No me vengan a mí con esos cuentos, <risa> que No, están separados, nada de eso. que hace Ellos que sí, se separaron. ¿Qué pasa? Que no lo han con hecho ese público. Para no lo han hecho pa público. Porque entienden... Los de cara. Tu... <risa> <risa> Su marido, ¿sí? A mí lo que me da pica... Las pero... declaraciones de ella, no, ella... Que ella no se sé si ella, es... ella, Eso ¿Qué? fue lo que ella puso públicamente. Porque a mí me dieron el dato... ¿Qué? Que, que, que esa tipa está que ni duerme. Ella gritando y gritando no, no, y gritando. Ella no, gritando. Ella no, ella no ha gritado. Que no, no lo que tú ves ahí... No, feliz, no. Sí, públicamente... Ella no, ella gritó en el video, pero ya no Es más... que, no, oye, no hay una mujer no. que aguante no, eso. No, ella no, ella no. En el video... Oche, <risa> miren, y esa dama viene y pone un celular a dar una declaración, señor, mete tu mano, a este país se va, hay que será lo. Viene y dice que ella no se siente ofendida, <risa> que ella se siente ofendida, que es un video viejo, pero es que, te digo, una ¿Eh? cosa de lo que ella presentó en las redes, porque ella tiene Y mucho el dato que, si el el video dato video que video. me dieron es que ella está, tiene par de días no, llorando, que, tiene, que no tiene vergüenza, sufriendo, no. y todo no, no, eso. No, no, eh, no es eh, sin Ella, te lo estoy diciendo, no dije que. No, no, no es sin vergüenza. Ahora, sí. los tontos. Según escuché, a los foques le consiguió. <risa> ¿Qué? Sí. Sí. Ah, sí, vea, vea. no, un análisis. No. Vamos a hacer un análisis ese video. Yo voy a borrar hasta la foto del hijo mío ahí. Sí, es, que a, a, ese, acecha, ese acecha, acecha, acecha. Acecha, acecha. ¿Para qué? Acecha. Tú no estás en el grupo de los intelectuales. Sí. Y no ha, en ese grupo de ¿no están los videos? No, yo no. ¡Ah no, ah, no, ah, no te Porque, No, no, no, En ese grupo. Es un grupo... No, no, no, no, Es un grupo... La, oye, que a las 12 cuando tú estás comiendo, hay uno que le llaman Necky, del de Dugan y Necky, que él como que coge la vida entera de él y le da y lo manda en el grupo. Entonces, cuando yo entro... Miren, yo lo no voy a arriesgar. Yo no doy para arriba. Yo no arriesgo ese video porque es video... Yo lo que sé es que yo vi no, yo el video. Yo quiero hacerle el análisis que tú le hiciste. Vi el video. Porque yo voy a hacer un video. y Entonces, a la hora que fue, lo vi. <risa> Pero Braza y ellos no están juntos. Eh, tú, no, ahora eh, Neto. No, ahora no. No están juntos. ¡Ay! Ay. <risa> Estas mujeres esta, eh, esta mujer, eh, son más eh, fuertes eh. que nosotros. Sí, sí. sí. Oye. No, que son más fuertes que nosotros. Mira, mira. mira. Mira, es normal lo que te digo. Sí, pero Braza y ellos no están juntos. No, lo que yo creo sí. que la gente entiende, claro. Sí. El tema ellos es no que juntos. ellos no están juntos. Ahora es que va a la estar La gente junta. está relajando, el pobre rebraza. Ahora es que va a no estar no está más juntos. Junto. Después de ese video, sí, ahora es que va a estar más juntos. Viejo. Viejo no, no, no, no, no, no, no. Entonces, ¿no se sabe? El video es viejo, pero cuando estaba con él. No, no, no. Entonces, cuando hicieron ese video, él no existía. Entonces, cuando sale el video ahora, tampoco existe. No. Y entonces. Los que no ¿cómo están es? juntos como pareja, Neto. No, no están juntos. No llevan ver, unión ve, matrimonial. No, no llevan unión matrimonial. ¿Cómo se llama el equipo de la Romana? Los toros. Aquí, o, o todos los nos mudamos. Brasa y Chantal ya no están juntos. Sí, ya están juntos, yo sí. Entonces, ¿le han dado más fuerte a ese pobre muchacho? Es una marcha, el toro del año, a ese señor. ¿Le han dado más fuerte a ese pobre muchacho? Qué pobrecito. No, no, pero él no, tiene él la culpa. tiene que buscarse. ¿Cómo que él tiene la culpa? ¿Por él tiene la culpa. Él sabe lo que ¿Qué tiene. ¿Qué tiene que ver? Él sabe lo que tiene. Pero a Néstor ya le puede pasar a cualquier mujer. Pero a esto... A cualquiera no. No. No. A cualquier a mujer no. le puede pasar, Néstor. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Esto le puede pasar a cualquier mujer. Él sabe muy bien lo que es ella. Porque ve, ve, ¿de dónde vienen los chismes y toda la vuelta que ella ha hecho? Entonces, una mujer que le pase eso. Pero espérate, espérate. La de sonido nunca ha sido ella. Uh -huh. La de sonido siempre fue Juan Tavares. Tú lo sabes. Oye. No me venga a mí con eso. Era la mujercita no no. no es que de la mujer. Era una sinvergüenza ella. ¿Por qué era lo mujer de, de Juan Tavares? No, no, no. Una no, no, sinvergüenza. Venga acá. Ella, ella, ella, ah, pues una ella. santa ella. Neto, ¿eh? Pero que. Ella. Pero Bueno, hay el video este. Ah, vos te lo viste. ¡Vamos a una pausa! Una Mamá. mujer, una mujer que haga esos tipos de video. Te Neto, Neto no, te delataste. ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡El video no es así! ¡Ay, va! va.